Buenas a todos, el video de hoy es muy especial porque voy a estar tratando de hacer un knockout y si no se logra hacer pues entonces el video termina. Vamos a ver cómo va eso. Espero esta vez durar más porque... Ah, vale, para el que no lo sepa, un knockout es golpear un Bakugan y que salga de la carta, ¿ok? Pero intento que esta vez salga por lo menos un poco más despacio de la vez pasada. Estoy haciendo algo que sé que no me va a salir fácilmente porque sencillamente... No soy mucho de Bakutec, o sea, no lo soy. Y además eh, lanzamientos tampoco es como que sean mi fuerte, ¿no? Eh, pero pues bueno, la cuestión es que decidí hacer esto porque la gente eh, me ha dicho mucho que están durando muy poquito los videos y que les gustaría que duraran un poquito más. Y siento que hacer un knockout puede ser algo muy chévere porque de todas formas es un, es, es un reto interesante, ¿no? O sea, por más que yo intente... Sé que no me va a salir la primera, sé que no me va a salir la segunda. Porque lo mismo, no soy mucho de Bakutek. Demonios. No soy mucho de Bakutek. Y además, eh, cuando, pues si lanzo, digamos que así lo hago como con todas mis fuerzas, sé que va a complicarse. Sin contar porque pues escogí a Trifalco, ¿no? Que es este cuenta de acá. Y sé que es un Bakugan súper, súper, súper... Bueno, se abrió. Un Bakugan súper complicado de, de, de, digamos, como de quitar, puesto que su estructura está hecha para eso, como para hablar mucho en una carta. Y pues no sé. Igual no se preocupen, eh, <risa> digamos que no estoy usando Bakuganes normales para este reto. Estoy usando Bakuganes, pues, eh, especiales, ¿no? Que tienen partes de metal para que pues, pueda resistir el golpe. Pero, pues bueno. Que igual y, y me toma seis días hacer esto, ¿no? A ver, no van a haber cortes en este video Porque sencillamente eh, es, es, es, Pues la idea es esa, ¿no? Que, que sencillamente cuando lo logre Pues ya se acaba, ¿no? Ah, y como les decía, estoy usando piezas de metal O sea, bakuganes que tienen, ¿ven? Piezas de metal como tal De tal forma no se lastiman tanto Como si usara bakuganes, pues, normales Que son, pues, no están diseñados para esto Por lo menos, o no del todo o sea, puede que lo estén, pero no del todo. No voy a estar usando aquí un, un cross dragon, ¿no? <ríe> sabes, de colección. Ahí está.